A propósito de consenso gremial, nosotros tenemos acá dos invitados eh, muy importantes, interesantes, amigos. El caso de Marcos Bonilla, candidato a la dirección del Colegio Médico Dominicano a nivel provincial, local, provincial. Sí. Pero también está con nosotros una figura muy conocida de todos, desde hace muchos años fue presidente del, del, del bueno, la Asociación Médica primero y luego del Colegio. Guardo Ariel Suero. Sí. Un aguerrido, sí. eh, sindicalista. Eh, bueno, ¿qué le digo? Yo pienso que no hay que hablar mucho porque todo el mundo sabe sí, que está Waldo Ariel. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos, buenos días, días. Buen día, gracias por y invitarnos y aquí en El su placer programa. es nuestro. Gracias. Sinceramente. Marco, buenos días. Bien, buen día a todos. Gracias por la oportunidad gracias. que nos brinda. ¿Te parece a Manolo? Un poquito. <risa> a Manolo Bonilla, pero sí. <risa> ¿De qué se trata esta propuesta? Bien. Estamos, estamos ahora en el movimiento de campaña para las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Y aquí a nivel de la provincial, tenemos la unificación de dos movimientos importantes de aquí en nuestra provincia, que es el movimiento Consenso Gremial y el movimiento Tejada Federal. Hágamele un paneo a, a los médicos sí. que están respaldando. Ahí veo gente que me toca muy de cerca, muy de cerca, pero está muy lejos. <risa> Correcto. Entonces, eh, mi hermano Juan... ¿Quiénes quién la acompañan, doctora, acá usted? Estos dos grandes movimientos nos hemos unificado para llevarle una mayor fortaleza a nuestra provincia en lo que es el sector gremio médico, de manera tal que tenemos una serie de propuestas para aumentar la calidad de atención hacia los médicos y de los médicos devolverle a la sociedad también puramente. Eh, allá entre, tenemos de ambos, de ambos grupos un, un grupo de representantes de médicos de ambos movimientos. Así es. Vemos algunas de las propuestas que plantean acá, entre ellas reactivar eh, las actividades gremiales locales e internacionales. ¿Entienden ustedes que han ido en baja o que han disminuido todo esto que tiene que ver con las actividades propias de del... Del, del colegio médico. Eh, no es que han disminuido, sino que no se han eh, popularizado como anteriormente. Eh, y tenemos interés de que todos los médicos se vayan involucrando porque tenemos una gran cantidad de médicos jóvenes que muchas veces no, va, no asisten a lo que son estas, estas reuniones gremiales y entonces se eh, Ve como que no se están haciendo. Entonces, eso es lo que queremos ahora, aumentar y darle a conocer a estos médicos que el gremio tiene actividades científicas y gremiales eh, que es por el bien de ellos y ayudarlos a que puedan participar en un 100%. Si es posible. Don Waldo, ¿cuál es la propuesta a nivel, nacional. General, a, sí, nivel nacional, a nivel nacional que tiene este gremio para el Colegio Médico Dominicano? Encabezada sí, buen día. Nuestra propuesta es una propuesta gremial de reivindicaciones para los médicos del sector salud. Nosotros encabezamos la plancha número uno. Nuestro adversario eh, a nivel nacional, Sí, sí, sí hablando, a nivel nacional, claro nacional. está eh, apoyado por el ministro de Salud Pública. Yo siempre tengo la mala suerte de que el ministro de Salud Pública a mí nunca me ha apoyado. sí, sí. No el sé por qué. <ríe> Así es. Y el ministro está desesperado, luchando a ver, y algunos funcionarios, como el doctor Enriquillo Matos, etcétera, luchando a ver cómo yo no llego a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, porque definitivamente le gusta eh, que las cosas caminen eh, pausadamente, y los claro. médicos muy mal, y la salud muy mal, y así no se puede. Entonces, nosotros hemos traído una, una propuesta, un tinglado de propuestas, para estos dos próximos años, que de seguro vamos a ganar la presidencia del Colegio Médico Dominicano, y aquí en esta urbe, con mucho voto, donde un tema fundamental, que es el tema de la pensión, debe de ser resuelto desde ya. El, en la pasada gestión nuestra, nosotros avanzamos bastante con el tema de la pensión. Logramos pensionar más de 1.800 médicos con todos sus salarios, los incentivos, más la unificación de ambos empleos, más, sin embargo, en esta, volvemos a regresar hacia atrás. Ahora, en estos últimos dos años, ni un solo médico ha sido pensionado dignamente. Entonces, el presidente me firmó a mí un documento que iba a comprometerse a través de un proyecto de ley en el Congreso, pensionar de manera definitiva a todo el sector salud, no solamente a los médicos, más sin embargo, ese proyecto que ha sido arrojado al zafacón, y es un punto que el presidente de la República tiene que cumplirlo a nosotros porque él se comprometió. De igual forma, ¿sí? que debemos de mejorar la calidad de las residencias médicas y aumentar la condición de los médicos residentes. Ese es un temazo, sí, el tema un te de la residencia. Sí, el, el tema, otro tema importante, vamos a mencionarlo nada más. Sí, sí, sí. Esa el, el tema, lo... eh, Sí, eso, eh, le voy a explicar. Eh, el tema de, del salario, hay que mejorar el salario de todo el sector salud. Yo siempre, cuando lucho, lucho por todo el sector salud, enfermera, bienalista, odontólogo. Yo me considero ser un miembro del sector salud el tema de las ARS, eh, con los honorarios y tarifas, y el tema de las de las glosas y de los códigos, y lo que usted señalaba, de lo de la atención primaria, que el gobierno se resiste en iniciar la atención primaria, sobre todo en el régimen subsidiado que es el régimen que ha, eh, eh, público. Eh, todavía el gobierno no ha decidido comenzar la atención primaria en salud, una, una herramienta, una pieza clave, fundamental en la prevención y en la educación para la salud en este país y en cualquier país del mundo. Doctor, ¿cómo puede ver la sociedad dominicana un enlace con el Colegio Médico Dominicano cuando hace ocho años casi ya la atención primaria no se ha implementado? Tanta corrupción en la construcción de los hospitales, esta mafia de la ARS y el Colegio ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver que la sociedad diga, caramba, sí, me están representando? Bueno, el colegio lo que tiene que hacer es para, sentir, para que la sociedad vea que se está siendo representada, es luchar con los mecanismos que tienen a su alrededor para que eso simplemente... Se, se aprueba un presupuesto para el año que viene, lo aprueban en un cuarto frío en el Palacio. La ley de colegiación médica plantea que somos asesores en materia de, de salud, salud para el Estado, pero eso es... De cortina. Letra. Eso letra de cortina, muerta. sí, letra muerta. porque qué no llaman al presidente del colegio médico y le dicen, mire, vamos a ver qué le parece este presupuesto para salud, eh, estos renglones van para acá, este renglón va para...? No, no. Ellos se reúnen, aprueban su presupuesto y no consultan con ninguno de, del sector salud. Con su gente que tienen ahí, su funcionario, el secretario de salud. Es más, el secretario de salud pública ni se da cuenta de eso. Él guardan en esa reunión y tiran una foto y sale en primera plana en todos los periódicos que se aprobó el presupuesto. Y así no. Para de... comenzar la atención primaria se necesitan miles y miles de millones de pesos. ¿En qué? En crear las unidades de atención primaria y los centros de atención primaria. En este momento existen unos 1.922 unidades de atención primaria. El país requiere alrededor de 8.000 unidades de atención primaria. ¡Wow! En este país, o oh, centros de atención primaria... Mm. En que es la puerta de entrada al sistema de salud. En este país solamente hay nombrados unos 700 médicos familiares, que es la herramienta sí. en recursos humanos fundamental para el, la clave la de primaria, la atención sí. primaria. Claro. Y solamente hay 700 médicos familiares nombrados y hay 1.800 médicos familiares. De eso, casi 1.000 médicos familiares desempleados. Entonces, hay que hacer una inversión y el gobierno se resiste en hacer esa inversión y por lo tanto, yo vaticino que no habrá atención primaria durante mucho tiempo en este país, porque el primero que se opone a esto es el gobierno, teniendo los recursos para tales fines. Que me señale el, el gobierno en ese presupuesto eh, el inicio de la atención primaria, que me lo señale de manera real y sustentado económicamente, porque no se discute con el Colegio Médico Dominicano. Doctor. Usted en agosto de este año hizo una denuncia, eh, manifestó que el gobierno ocultaba el registro de muertes por dengue. Eh, eso es grave. Una presidencia suya, ¿qué haría el colegio médico para que las estadísticas, por ejemplo, en los casos de salud, sean los correctos? Lo que no es que, se filtre. Lo grande es que las estadísticas creíbles e institucionales son las que da el ministerio. Claro. Las oficiales. O la OPS. Uh -huh. cuando la dan. La es una, una institución que está por encima del de, de, de ministerio. Pero mire, ellos flojaron un poco después de mucha presión. porque Incluso hubo un boletín. Después que habían 20 <coughs> fallecidos por dengue, había un boletín. Solamente en el Robert Ricabral, que es el hospital donde nosotros laboramos, uh -huh. 20 en el Robert Ricabral, ellos tenían cero fallecidos. Uh -huh. Cero. Y fue mucha la denuncia que hubo que, que hacer uh -huh. para que ellos finalmente doblaran un poco el pulso y anunciaran la, la, la mortalidad, aunque todavía se siguen ocultando. Esa mortalidad que se exhibe no es la mitad de lo que realmente es. ¿Esa Marco. plancha gana aquí en San Francisco de Macorís la región? Las elecciones con el 13 Según lo, de lo de que Navidad. yo veo, este sí, miércoles 13. Esto es para rollar. Ustedes están viendo la cantidad de médicos de... Mira, adiós. Por eso este miércoles acuerdo. 13. Doctor, a propósito de es eso, eh, el, el hospital mira, de San Francisco de Macorís, la región está paralizado. William. Algún, Ustedes como colegio médico, un ese... eh, una presidencia suya. Okay. Que es... Actualmente el doctor Cristian Ortiz, que es el presidente es actual, está, le ha sí, dado, sí. estado dando seguimiento y donde se ha entrevistado con la, los encargados de la construcción, donde se ha evaluado la disminución en la velocidad que lo han estado haciendo. Y el doctor Cristian Ortiz tiene una serie de documentos en mano para, tra para seguirle trabajando, que es nuestra función ahora, cuando subamos, es darle continuidad a lo que ha hecho. ¿Y esto. qué le han dicho? ¿Por qué está paralizado el hospital? Eso es un asunto puramente político. Dinero, papá. Dinero, no hay dinero. dinero. Hemos Se ha gastado muchísimo dinero sabe. en campaña ahora para un precandidato y hay que buscar dinero ahora para un candidato. Vamos va a hacerlo tonto ahora. Doctor, wow. las correcto. elecciones son las el 13 de noviembre Son el próximo miércoles, el miércoles. Ya el miércoles no lo sí, bueno, sí, no lo el <ríe> exactamente, gobierno, exactamente. Que viene. A partir eh, de las 8 de la mañana las eh, Y hacer el llamado a los médicos Correcto a los médicos. Eh, la, Volvemos a decir, la convocatoria a las elecciones Es el miércoles A partir de las 8 de la mañana En el hospital San Vicente de Paul eh, Solicitamos a todos los médicos Que están gremializados Presentarse allá y fraguar el voto eh, apoyando al doctor Waldo Ariel Suero, apoyándome a mí aquí en la provincial y lo que tienen que hacer es buscar nuestras caras para poderla marcar. ¿No hay problema como con, con los abogados de que tienen que estar al día, en el pago? Sí, eso, eso sí. No debe, estar, sí. debe estar gremializado y al día. Tiene que estar al día. Correcto. Okay. Bueno, ya lo saben, señores, a los amigos médicos que ven este programa, ¿verdad? Sí. Darle seguimiento a, a las elecciones y, y, y votar por... Parece aquí aquí doctor, el doctor Guadalupe Suero plancha, está correcto, en la plancha sí, número uno. Y, y ustedes están respaldados por claro. un grupo de personalidades sí. del mundo médico aquí sí. en la, a nivel local que nosotros conocemos claro, como de Doctor Rodríguez, saludos. Este que nos toca muy de usted los ¿Qué demás. Sistema ¿Qué sistema van a utilizar el para, para los tallos, votos? Los suero aquí. Eh, sí, sí, sí. doctor, ¿qué sistema van a utilizar manual, para manual, manual. manual? No creen en el sistema automatizado. No, manual, manual, no, No más quedan seis en el mundo. Pero... Ya. <risa> solo, solo, yo ya, ya, ya no, no, no, más es quedan es que seis en el mundo. Por la de pelo utilizó. <risa> gracias por Gracias, Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Éxito, doctor. Gracias. Éxito, éxito. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Por este canal 10 de Telenor. Deberé ser automatizado no se esa vaina para que sepan eso.